Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Hoy voy a hablar sobre las diferencias entre el tengo y quiero. Tengo que acabar el informe, ir a la compra, hacer la comida. Tengo, tengo, tengo. Llenamos nuestra vida de tengo hasta que nos hasteamos. ¿Por qué? Porque el tengo proviene de la mente. Es una orden que nos damos lo cual implica una obligación, un esfuerzo. Llega el momento en que nos cansamos y nos desmotivamos. Sentimos que la tarea tiene el poder sobre nosotros y no nosotros sobre la tarea. En cambio, si partiéramos desde el querer, sería diferente. Porque el querer proviene del corazón. Así que hacemos las cosas de forma voluntaria, espontánea. El hacerlas nos llena de energía. Somos nosotros quienes tenemos el poder y no la tarea sobre nosotros. Pero ¿cómo cambiamos el hábito del tengo que al quiero que Se puede. Coge un lápiz y un papel. Haz una lista de las actividades para hoy. Pon cosas pequeñas y pon cosas también grandes. Por ejemplo, ir a la compra o ir al banco a hablar sobre las condiciones del préstamo. Al lado, escribe lo que sientes por ellas. ¿Quieres o tienes que hacerlas? Es una obligación. Después, para aquellas que hayas escrito, ¿tengo que Da un paso atrás. Mira el para qué. Por ejemplo, si tienes, ¿tengo que ir a la compra? Al hacerte la pregunta, ¿para qué? Encontrarás la motivación. Puede ser que quieras ir a la compra para alimentarte mejor, llevar una vida más sana. Repite este ejercicio todos los días con tu lista de tareas. Verás que los quiero aparecerán de forma más frecuente. Eso hará que lleves una vida más ligera, más alegre y harás las cosas con más ganas. Si te gusta este vídeo, compártelo. Si crees que le sirve a alguien, envíase. Y si tienes preguntas o comentarios, haz una sección de comentarios. Soy Carolina Vera y me despido por hoy. Quiero que construyas la vida feliz.